F.J. ¿Tienes una deuda con los fans? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... He esperado mucho este momento. Bueno, en realidad no. En fin. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Continúa con la franquicia de este nos ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Pero. Hasta la... acaba el sitio. Vamos a vale. hablar de diciembre. Vale, sí. Diciembre Ay, es la no, película. diciembre nos vemos! Diciembre, ¡Ah! diciembre es el mes donde se corta, estrenan las corta, películas corta. que van a ir a los Oscars. El <risa> estreno. Ah, por ejemplo, huérfanos de Brooklyn, Motherless Brooklyn, o sea que es Brooklyn es que es huérfano, lo que pasa es que en España eh, la, han decidido que los que son huérfanos son los que están en Brooklyn, no, Eso que ya no Brooklyn en sí mismo, eh, el 5 de diciembre. Oh. Por ejemplo, una huérfana puede ser Judy. ¿Qué te parece Judy? Judy, Judy Foster, oh, Judy, Garland. Es la peli de Judy Garland. Y... No jodas, lo decía de broma. ¿Qué? Empezó como una crítica en broma, y ahora es una crítica en serio. Pues esta es la, la biografía de Judy Garland protagonizada por Reese ¿eh? Witherspoon. No, esa no es la que hizo el mago de Oz. Sí. Judy Garland. Sí, sí, sí. ¿La sí, vez sí. El, ¿Otra vez el hizo el mago de Oz? Sí. Va a ser una peli muy dura de ver. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque ¿qué la vida hizo Judy de Judy Boy? Garland no fue precisamente Lolita. A ver, ¿qué Lolito? pasó? ¿Qué... No, hombre, si fuera Lolita la vida de Judy Garland sería un problema. he dicho la lipoma! ¿Qué, ¿Qué le pasó a Judy Garland? ¡Está muerta! no Ya, pero ¿por qué? Mírate la peli. Vale. Eh, es Midway. ¡Midway! Es una peli que se llama Midway. Oh, la de Midway. ¿Qué pasó en Midway? Mucho, mucha guerra. ¿Cuándo? Dieron mucha guerra. ¿Cuándo? En el año 42. Joder, o sea, es la secuela de 1941 de Spielberg vale, pero no parece una comedia, la verdad no, es que decidieron tomarse lo necesario después, dijeron, se cabrearon mucho con 1941 y dijeron. con la que se tenía que haber cabreado es con Los Ángeles de Charlie tú sabes Los Ángeles de Charlie, Los Ángeles de Charlie El Límite y ahora Los Ángeles de Charlie 3 que no es Los Ángeles de Charlie 3 sino como Tomb Raider oh, que, no es, que no es Tomb Raider 3 sino que es un remake de Tomb Raider, pues esto es lo mismo, es un remake con Kristen Stewart, la tía de Crepúsculo, ahora es una Charlie Angel esa es toda tu crítica, la crítica de David, esto lo vamos a poner en el poste de Charlie Ayer. Uf, Firmado David Díaz. Me gustaban más o menos las dos anteriores, la, tercera, la segunda me pareció un, una fantasmada de la hostia y esta, esta que es una película... Que, que directamente es una, una sobredosis de lo políticamente correcto, la van a cagar muchísimo. Yo, sinceramente, va, va a sufrir de malas críticas. Todo porque intentar ser políticamente correcto, pues le vas a ir al tío por la culata de la pistola. ¿Perdona? ¿Por qué dices que Los Ángeles de Charlie es políticamente correcto? Porque es así. Vale, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Una es negra, una es blanca, otra es mulata, una es lesbiana. Eh, ¿Y eso es la, malo? lo dirige una mujer, lo escribe es una malo, mujer ¿por qué? Porque no puede, es... ter... o sea, un hombre no puede dirigir una película de los ángeles de Charlie Ya no, ya no, es imposible, eso está muy muy mal visto, no puede Pero, pero ¿qué más te da que lo dijo una mujer ¿Qué, no, ¿qué te, que... molesta? No, no, no, te molesta no, profundamente No me molesta, pero, que... pero es en plan, ¿qué tenía de malo? Yo creo que va a ser una, poli... una película que va a ser tan políticamente correcta Y va a intentar ser tan políticamente correcta Que. Uf. Va a intentar inventar los errores de las dos anteriores y van a quedar. O sea que será buena. O, o no. O no. O va a ser peor a lo mejor. ¿Tú eres muy fan de las dos anteriores o...? Solo de la primera. La segunda es... es, un, es un pero peor. la primera te gusta. Eh, que la ¿Te viene? una buena pero. No, no. es mala en es ah, Te, te, te <risa> Ya me ríes, estaba preocupado te, te ríes. Te ríes. Te ríes. Y con esta crees que no vas a ser capaz No, ni me reír. voy a reír. Ni me voy a reír. Vale, pues eh, con esta tampoco te vas a reír. Esta tiene muy buena pinta. Es una de animación japonesa. Hostia, ¿y esta, esta qué título tiene? Los niños del mar. No o sea, claro, idea. es que me pones en, en japonés el título ¿cómo como no voy a adivinar que son los niños del mar. O sea, pues. Tiene una pinta que increíble. ¿estás segura que es de estas introspectivas. Eh, ya, yeah, tiene pinta de tener toda la, mejor la, la, toda la mejor animación del mundo. Interesante. Mira, esta es una animación en 3D. Eh, Noruega, que se llama Solan y Eri, Misión a la Luna. Está, parece, parece como uno de los primeros cortometrajes de Wallace y Gromit, que van a la luna. Hostias. Tiene, tiene buena pinta, excepto que es animación 3D en lugar de animación en plastilina, pero la animación en plastilina es cara y lleva mucho tiempo de hacer, así que no me extraña que quieran hacerla en 3D, la Esta, verdad. Esta no sé qué tal será... Puede que sea un mojón, porque todavía no se ha estrenado Puede que sea un mojón o puede que sea una película bastante interesante Pero oye, a los, los noruegos hay que darles un voto de confianza Sí, ¿verdad? Pasan frío mientras hacen las pelis pues Claro, hacen pelis y además las hacen por ordenador 3D Para que los ordenadores les den calorcito Porque están todo el rato ahí En diciembre también se estrena La guerra de las galaxias Pero no vamos a hablar todavía de esa Vamos a hablar de La guerra de las corrientes La guerra de las corrientes es como la guerra de las galaxias, pero de las corrientes galácticas primero. ¡Hostia, sale Tom Holland y Benedict Cumberbatch! Ha tardado dos años en estrenarse. Bueno, en su momento se estrenó en 2017, pero en España es que vamos... ¡No ¡Oh, vamos ¡Hostia, al loro! o sea. ¿Al loro? Es ¿Se estrena una... al loro? No, es una película eh, de... basada en hechos reales donde tenemos a... Benedict Cumberbatch haciendo de al loro Thomas Edison. No jodas. Thomas Edison y Douglas Hult hace de Tesla. ¡Hostia! Esta película o sea, puede ser interesante a no ser que de repente digan, vamos a inventarnos toda la puta historia porque sus vidas eran muy aburridas. Pero, o sea, es que salen todos los de Marvel. Es súper. Y, sale... y DDC también porque sale Michael Shannon. Puede ser interesante o sí. puede ser una invención. Eh, pues, o puede ser una invención interesante, como Amadeus. Oh, oh, Porque, pues, hay, hay una peli que se llama Los dos papás. ¿Los dos papás? Sí, y trata de, de Benedicto y de Francisco. Los, los dos papás, no los dos papás. ¡Oh! Los dos papás. Ahora, ahora los papás son ellos. Es peli que pasa de, de, de cines y después a Netflix. Oh, esto está pasando mucho últimamente, ¿no? El, sí, está pasando muy a menudo. irlandés, la anterior, ya el cine el está 16, cambiando. y 2016 también. ¿Tú sabes la, una de las mejores canciones de la peli de Mulan Rush? Roxanne. Sí. Roxanne. ¡Roxa! Esa, justo. ¿Y ¿Qué pasa? Pues nada, que ahora este, este señor, que se llama Edmond, ¿le ves? ¿le ves aquí? ¿a Edmond? Sí. ¿Sí? ¡Fenomenal! Pues eh, Edmond le manda cartas a Roxanne, porque ese es el título en la versión española, cartas a Roxanne. Es una peli francesa, como las que a ti te gustan. ¡Oh, El título de Edmond God. es cartas a Roxanne. Dios mío, vais a flipar con esta película. ¿Por qué? ¿Qué Acabo pasa? de leer de qué va. A ver, de qué va. Es un Sexpire enamorado, pero con el autor de Cirano de, de Bergerac. ¡Hostia! Eh, ¡Ya tenía, me llama tenía la atención! ¡No! Esta película me llama la atención, ¿eh? Oye, ¿te gustó Yumanji 2? Yo pensaba que. ¡Eh, bueno, Yo pensaba no. que Yumanji 2 no era Yumanji 2, era un reboot, eh, pero, pero resulta que no, es Yumanji 2. ¡Porque Yumanji fue mucha pinza, somos tontos! Porque Yumanji 1 es un, es un juego de mesa, y Yumanji 2 es un videojuego, y Yumanji 3 es un videojuego. Eh, entonces es como eh, hemos evolucionado en Yumanji 2, pero ahora en Yumanji 3 no hemos evolucionado nada. He es... visto el trailer, ya está todo cogido con pinzas. ¿Yumanji 3? Sí, sí, está todo cogido con pinzas, ya no han sabido qué hacer. Y digo, vas a hacer esto, y a tomar por culo. Y yo digo, no tenéis ni idea, se ha ido a la originalidad, se ha ido a la originalidad por el retrete. ¿Por qué? ¿Qué sale en la peli? A ver. Pues es una excusa para que vuelvan <coughs> al videojuego. Ajá, ¿cuál que... es la excusa? No me acuerdo cuál era la excusa, pero... pero que... El caso es que eh, la, la chica que hace The Rock se dejó los anillos en el videojuego, así que tienen que ir todos a buscarlos y es, es en realidad una especie de remake de los videojuegos de, de Sonic. El videojuego en el que se meten en este caso no es no es Jumanji, es Sonic, porque como ha perdido los anillos los robó Sonic del mundo del mundo de Jumanji y se los llevó a su videojuego. Entonces son los protagonistas de Jumanji 2 yendo a los juegos de, Jony, de, de Sonic a por los anillos de la tía de la que hace de Rock. El cine es láser eh, hay quien dice que empezó con Viernes 13, pero en realidad antes de eso empezó con La Noche de Halloween, pero en realidad antes de eso empezó con Black Christmas. Y ahora pues hacen un remake y, y ya está. Este es el remake de... De, de Black, Clis, de Black, Black Christmas ¿En serio? Aunque parece que ahora las tías van a matar al asesino Porque pone Slay Girls A matar al uy, Santa Claus Claro, es una peli de terror, es normal, te tiene que dar miedo Uff, no sé, no sé no Oye, sé. oye, de momento Está cumpliendo su cometido Esta peli de terror Porque le está dando a David Díaz miedo Entonces, bien, Cats Uy, qué miedo cuts. Este es el terror, eh es de terror. No es de terror, es un sí, musical. Sí, es de terror. Bueno, pues, pues no, es un musical. Un musical de terror. Es, eh, es, creo que es el único musical de Broadway de Cameron Mackintosh que faltaba por adaptar a la gran pantalla después del Fantasma de la Ópera y de Los Miserables. ¿Ah, sí? Y de alguno más, ¡Qué fuerte! De eso, o sea, Cameron McIntosh tuvo ahí su época de supergloria en los años 80 y esta es la única película que faltaba por... la única... el único musical de Broadway de, esto, de esta horneada que faltaba por adaptar al cine. Y es una lástima que hayan convertido en CGI a todos los personajes. El CGI no tiene mala calidad, tiene buena pinta, y me gustaría que el diseño de los gatos fuera mejor. Eh, lo he pensado porque no me gusta este diseño, y es por las narices. Las narices de los personajes tendrían que ser gatos. Si o tú sea, ves a, cualquiera, a cualquier eh, animal antropomorfizado, lo único que no le antropomorfizan normalmente son las narices. Tiene narices la cosa y eso es un problema. O sea, te, te, te jode que te hayan tocado las narices. Que no las hayan tocado, las hayan dejado como estén, eso es lo que me jode. Eh, creo que es el debut cinematográfico como protagonista de Taylor Swift. Lo cual me da mucha pereza porque no me cae nada bien Tyler Swift como cantante o como persona en general. Spies in disguise, espías con disfraz, Will oh. Smith, le hemos tenido en Géminis eh, como de acción real dos veces. Ya estamos hasta la porra de Will Smith viéndole en acción real tantas veces seguidas. Así que le vamos a ver en animación. Pero en animación, como una persona normal, no. le vamos a ver eh, transformada en una paloma por algún motivo. Lo que daría para un cortometraje lo han convertido en un largo, eh, ¿sabes? Y, y es... ¿Sí? es espías que tienen disfraz pero el disfraz es que es una paloma y ya está y esa es toda la premisa me parece que no puedes hacer un acometaje con eso pero lo han hecho en y, fin. y encima el niño es Tom Holland ah ok cosas que aprendes pero lo mejor está por venir que es una película francesa oh lo mejor está por venir que lo han traducido bien yeah. lo han traducido ¿Cómo bien es el título en el original lo mejor está por venir. Pues nada y para terminar y para terminar este Neocríticos críticos de 2019 este último capítulo vamos a hablar de eh, una película que se estrena en 2020 en enero se estrena la gallina turuleca ha puesto un huevo ha puesto dos ha puesto tres la gallina turuleca eh, ya no sé cómo será la, la canción pero han hecho una película sobre la canción animada española lo que me recuerda que me tenía que haber visto la peli esta de, de la circunvalación de la tierra esta de el cano pero al final no la vi así que tendré que ver en su lugar la gallina Gina ¿Qué te ha parecido esta temporada de estrenos críticos? ¿Cómo has vivido este 2019 aquí en el salón de tu casa gestionando toda la técnica de esto? Pues han sido solo tres días y nos no, hemos hecho... 10 vídeos. <risa> Para terminar vamos a responder a los comentarios de los dos últimos vídeos. Decía Danilac, a 42 metros 2, o sea, a 42 metros al cubo, decía no, no, David, no. No, no es al cubo, es al cuadrado, al cuadrado. Es que no es tienes ver, ni idea de matemáticas, es, es verdad, has fallado. Es verdad, es que yo soy de letras, Tani. Yo soy de letras. Robert Zamora dice, con permiso de Tarantino, espero con muchas ganas Anna, que se estrena el 30 de agosto y tiene pinta de ser la versión femenina de John, de John Wick. ¿De Anna llegamos a hablar? Yo creo que es una de las que nos saltamos, no me no suena puede, de nada. Puede. Matías Sandoval, que tiene aquí el, el avatar del zombie, Dice, hola de nuevo, allá en las Españas, pese a que les llegan las cosas tarde, también tienen acceso a un montón de películas que ni de broma llegarían acá, a Chile. Me interesó la película de Macedonia, ojalá sacaran más vídeos juntos. Bueno, aquí tienes un vídeo con nosotros dos juntos. ¡Ah! Pensé que me iba a dar una hostia. ¡No! Oh. Eres muy violento, David. Quería... ¡Rebobinamos! Oh. <risas> Radio Solidaria dice que muy bueno el vídeo, como siempre, risas y disfrutando con vosotros. Uh. ¿Para cuándo una crítica de spider-man lejos de casa? Eh, bueno, pilla pues, lejos ya. Bueno, me, me, a mí me gustó Spiderman lejos de casa, la verdad. Misterio es un buen villano, eh, hay las aventuras que tienen persiguiendo a los elementales en Europa. Me gustó bastante. Me disgustó que anunciaran que no iba a haber tercera película con Don Holland y me volvió a gustar que anunciaran que al final sí que hacen películas con Tom Holland. Sexo gay dice, por fin, después de mucho tiempo, sexo gay... Eh, Miguel J. Jackson tenía ganas de ver el Asuna vez en Hollywood Ya hace bastante que se ha estrenado a estas alturas Y no gustó A mí me gustó bastante, a David no tanto Pero a mí me pareció una maravilla, la verdad Como, eh, como pequeña cápsula temporal De 1969 Me, me gustó muchísimo. Asier B.M. Hace lo que nosotros, pero en lugar de criticar Películas sin haberlas visto, lo que hace es criticar Nuestro vídeo sin haberlo visto Oh, oh, As800 dice No, Stagia Vale, pues vamos a ver los comentarios de, de Rambo 5, que menudo godrio, Rambo 5 es todavía peor que un vídeo de estrenos críticos. Imagínate lo mala que tiene que ser. Saibayer dice que un título alternativo de nuestro vídeo es un hombre, una mujer y la Viagra. Bueno, aquí tenemos un hombre, aquí tenemos Viagra, pero no sé dónde está la otra mujer. ¿Eres mujer, David? no ¡Ah! Robert Zamora dice que no es que le gustara la propuesta de eh, hablar sobre las películas no solamente sin haberlas visto, sino sin saber absolutamente nada de ellas, le parece que es la forma correcta de hacer los capítulos de Estrenos Críticos. Prometo que lo haremos durante el resto de vídeos que nos queda por el año. Que son ninguno porque ya hemos llegado al final. Ya, yeah. así que muchas gracias por ver Estrenos Críticos en 2019. ¡A negro! ¡Te ha cargado tu cámara, David! Bueno, bueno, bueno. <coughs> Creo que os debo una disculpa tanto a Fabián Acosta aquí presente como a Jean Rosales R, que es el que hizo el pequeño, la pequeña grabación del principio de este vídeo. Os cuento, eh, después del vídeo de septiembre, ya me había cansado un poquito de esta recuperación de estenocríticos y e iba a hacer un único vídeo más. En octubre me reuní con David y grabamos tres vídeos seguidos, bueno, con la intención de hacer no realmente tres vídeos, sino un vídeo largo de una hora hablando eh, 20 minutos de octubre, 20 minutos de noviembre y 20 minutos de diciembre. Mi idea era eh, terminar de editar eso en octubre y subirlo en octubre y ya olvidarme del tema y que ese fuera el, el último vídeo de estreno críticos por este año y el último vídeo de estreno críticos por el momento pero por un lado me he despistado con algunas cosas poco responsables entre comillas, la aplicación está de Madlib, como habéis visto los, eh, los doblajes de broma que he subido que tengo muchos más en Madlib pero luego además eh, me puse a participar en una obra de teatro pero luego además y esto es lo, lo importante y lo divertido por mi parte y es que he vuelto a hacer cortometrajes, me he despistado de hacer estrenos críticos porque estoy haciendo cortometrajes con David eh, llevaba sin dirigir cortometrajes de, de, desde 2011 y he vuelto este año... Eh, este año he, he hecho tres en total. Primero, en febrero, el de The Ultimate Weapon, que ya subí. Eh, luego, en octubre, eh, Thimbleheart, que te, he subido el tráiler. Y, por último, ahora en, eh, bueno, ahora en noviembre, hice bueno hicimos Habitude, y los tres han sido para concursos de, de cortos hechos en 48 horas, que significa que te dan eh, la temática del corto el viernes por la noche y el domingo por la noche hay que dar ya el corto terminado en un pendrive. Entonces, es un concurso básicamente hecho a mi medida, me encanta, vamos, o sea, lo adoro, improvisación, tanto de hacer el guión como de dirigir, como editar a toda pastilla, me han encantado Me ha encantado hacer los tres. Y no solo eso, sino que hemos quedado bastante bien en los concursos. De Ultimate Weapon quedó segundo lugar, eh, de Thimble Heart quedamos otra vez segundos, y de Habitud, el concurso al que lo presentamos fue al 48 Hour Film Project, que es un concurso internacional, va rotando de ciudad en ciudad. Entonces vino a Madrid este noviembre, que es la primera vez que pasan por Madrid desde 2014, y con Habitud quedamos los terceros, lo cual tiene más mérito que quedar segundo en los otros dos porque había mucho más nivel, vaya. Y en enero vamos a hacer todavía otro, en el World Field Challenge, por haber quedado, por haber quedado terceros con Habitud. Y así que pues estoy estoy practicando a escribir a escribir guiones a casco porro para, para poder escribir guiones más deprisa. Y, y bueno, no estoy muy seguro de qué voy a hacer con mi canal de YouTube a partir de ahora. Eh, ¿Os acordáis el vídeo de proyectos que subí? Pues todavía tendré, tendré que hacer, supongo, una, una autovaloración de decir, a ver, esto lo he hecho, esto no lo he hecho... Por lo menos estrenos críticos, con vuestro permiso, me lo voy a quitar de encima para centrarme en esto. Perdón por estar negligiendo el canal de YouTube. Me están surgiendo cosas que me están encantando, principalmente el tema de los cortometrajes. Os iré contando más novedades, a ver si, a ver si antes de final de año o a principios de enero puedo subir un vídeo con el top 19 de las películas de 2019. No quiero prometer nada, pero por lo menos lo intentaré. Muchísimas gracias por vuestra paciencia conmigo y un abrazo muy fuerte.